Hola. Sin tonterías vamos al lío. Abre la imagen con fotos. Si no sabes, pulsa con el botón derecho. Abrir con fotos. Clic en los tres puntitos. Imprimir. Microsoft tu PDF. Lo de abajo, es opcional, modifica a tu gusto la orientación, el tamaño, Margins, y la forma de ajustar. Cuando estés conforme, clic en Imprimir. Clic en Imprimir. Pon un nombre y guarda. Gracias por la visita.